Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos, se llama Toca Life World y vamos a construir una casa, que no sé dónde, mm. yo, creo que aquí. Mm, mm, mm, mm. yo creo que esta estaría bien, sí, yo creo que sí, vamos a construir todas las casas en una sola partida, pero ahora las vamos a decorar todas en el mismo... Vamos, vamos, sí señor Esta ya la construí porque estaba aquí Vamos a ver... aquí Vamos a ver... este ¡Ay, se ve tan bonita! Vamos a ver... Ninguna, vamos a entrar Primero, vamos a construirla. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Uh, se ve guay, eh! ¡Se ve guay! Ya solo tengo cuatro y se ve guay. Hmm, ¡Está bueno, ¿no? ¡Está bueno! Ok, solo faltan uno, dos, tres, cuatro. Y no sé cuántas casas me faltan. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! Hay el suficiente espacio para todas las casas. Creo que toca boca, ya no va a sacar ninguna más porque ya no cabe ninguna más. Ok, vamos, para acá. Ahí. Aquí, por primera vez. Solo van a quedar dos. Aquí. Vamos. Ahí. Es que un problema. A ver, vamos a ver. Sí, solo queda uno. Y queda esta. Y, y queda esta. Ah, no, esta que está construida. Ah, sí, aquí. Ah, sí, no hay ningún problema. Aquí construí. Creo que todas estas son las casas. Creo que no me falta ninguna no, no me falta ninguna Porque ya todo esto está repleto Ahora vamos a crear un personaje Aunque Yo creo que ya lo he creado Pero ese vídeo se borró Pero ese no lo vamos a usar De mientras que estemos aquí Uh, se puso facilito Ah okay. Aquí hay este que me gusta Mogollón. No, no me gusta tanto, pero me gusta. Eh, más o menos. Eh, eh, eh, eh ya se va a colar. No, no. Aquí se cola la gente que tiene eso. Si no, no se cola. No, no, no. Si no, no se cola. Uh, se guay, pero no. Como que no. Este, este es de playero, ¿eh? De playero Este es playero, ¿eh? Como que le queda genial, ¿no? Pues yo Ninguna sorpresa Para ustedes Sí, para ustedes Porque Uy, ya se estaba viendo la sorpresa Pero esa no era uh -uh. Uh -uh. Esa sorpresa no era ¿Sabes cuál es? Ya ¿Lo digo? No habéis entendido nada, ¿no? Pues que todo este personaje es casi morado. ¿Ya se entiende más? Me alegra saberlo. Aunque no se haya escondido, pero da igual. Este creo. Este queda bien. Vamos a ponerle el pelo rubio. Creo que así. Eh, no. Yo quiero los ojos. Yo quiero los ojos. Ah, aquí. ¿Qué me había pasado? Ahí. Ay, qué bonito! Ah no, ese se borró. Ah, vale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Hasta aquí no decoremos todas? A ver. 10, 11, 5, 13, 4, 15, 5. Más o menos. No sé ni por qué he dicho eso. ¡Qué la... amo, amo, amo! amo, amo, amo, amo, amo, amo. ¡Eh! te sí parece como que 3D ir ahí. Como que está escalando. ¡Ah, Que yo no puedo hacer nada. ¡Amo, espérate! Creo que esa no se puede hacer. Creo que así se, se siente como si estuviese trabajando. Es que yo una vez hice una historia. Miren esto. Y esta la vamos a poner ahí. Ahí. Nada. A ver, esta la ponemos por aquí. Y esa cosita, la de así de las funciones crean. ¡Eh, la música molona! ¡No ¡Adiós! ¡Uy, casi me arrancaba la voz de esa música! Bueno, no sé, no se me arrancaba. Y no sé por qué he dicho eso. No sé, no sé ni por qué no. Se me había olvidado. Se me había olvidado Ahora vamos aquí a ver Cómo es Porque esta casa nunca la he hecho Hay que decirlo Vamos ¡No! Está súper bonita Es similar A la de Halloween Pero no es la de Halloween Es como que ¡No! Esto dura para hacer un cole Hijo De verdad, esto dura para hacer un cole O algo así O algo similar Bueno Vamos oh, ¿Esto qué eh, Está bonito Pero no. no El de open Lo vamos a dejar ahí ¿Lo? Ah, sí Open Que todavía está open este lo quitamos. Me arrepiento. No en serio me arrepiento. Ok, vamos. Vamos a encontrar. Ok, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a, a ver. Creo que aquí va a ser el comedor. Sí, Sí, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Esta va a ser una clase y ahí va a estar las profesoras que van a tocar claramente. Ahí, y ahí ya hay ya mucha gente. Hay mucha gente en este curso. Hay seis niños nada más. Porque yo no puedo hacer a mil niños. No. Yo no tengo manitas suficientes para. Hacer 80.000 niños. uh esto sí me gusta. Como que me gusta, ¿eh? Mm. No, ¿eh? Y esta. Ahora, vamos a poner un cartel del abecedario. Ah, no, a ver. A ver si lo encuentro. Porque aquí yo no encuentro ni una papa. Hombre, papas hay. Ah, aquí. Vamos a poner aquí, al lado de la maestra Para que todo el mundo lo pueda ver Claro Ahora aquí, va a ver Aquí, así Y está aquí y está aquí Y aquí, no, no, no Esto va a estar ahí afuera No, ahí no cabe De igual, lo pongo ahí, eh, quedaría bien ahí, eh Ay, para que se pueda sentar a alguien O... Eh, se... así me está guiando <ríe> ¡Qué gracioso! Oye No está tan mal, eh Vamos a ver, mira. Tutu tutu tutu Tutu tutu tutu Eh, me gusta Pero la tengo que... Vamos a ver Vamos a hacerlo Y esto sí Vamos a ver Tutu tutu pero popo, popo popo Eh, me gusta pero popo, popo popo Vale, quedo como estaba Pero no, no me, me convence Vamos a hacer el comedor Porque ya me estoy liando A un ladito Va a estar El asador El asador este. este Este es el asador Este es el asador Vamos a poner una visita chiquitita Que quepa Que quepa y claro Si no, no cabe Ni una pasa Eso es lo que se dice en algunos países Pero yo creo que no Creo que no va a caber ni una pasa Aquí uh -uh. Aquí no va a caber ni una pasa Bueno, este va a ser el comedor Mejor dicho Ahí se va a poner la comidita la cocinera ya ha he hecho el postre especial de primer día en clases, claro, se supone esto va a estar por aquí. Ahora vamos a coger todos los vasitos, solo seis, porque son seis niños, claro. creo que aquí va a estar lo de eso, las recetas y ahora voy a poner otras recetas que ha hecho ella ¿no? se supone ahora aquí hay otro vale entonces los vasitos se van a poner aquí como si ya hubiese hecho uno, ahí y lo ponemos uno tras otro ahí hasta llegar al final no me parece que vamos a tener que sacar un personaje que <ríe> cada vez que ocurra eso eh, se lo damos a ella para que se lo beba ¿te gusta? Sí, sí. por eso lo he hecho yo <ríe> Ahí, ahí, tolito Y aquí Va a ser el comedor A ver, espérate Me encanta ver a los niños Pero a veces no que Son un poco malitos <risa> eh, Hay nuevas expresiones Esta, esta eh, Como que este bien. Es pues como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? como que ahora terminando arriba como que no hacemos mucha gracia eso es horrible o sea si yo veo un niño con esta cara se lo digo es para digo pum mamá por favor ayúdame y la cocinera no sé quién va a ser o sea, los alumnos ya los voy a ir sacando porque tienen que estar ya en el cole. Se supone que los niños que estaban en Primaria, en... en Infantil. A ver, espérate que busca alguno. Ahí, uno, dos. Y tres Ok, ya Ahora Ellos van a irse a clases Esta es la profesora de inglés Vamos a ver Ahí La profesora que da clases a todas horas venid venid Sí Se lo he hecho, pero Como que no Como que no me convencieron eh, ponte la gorra, niño. Ok, y voy a coger alguna gente que pueda servir como maestra. Yo digo que una I súper facilita. Yo creo que está, ya está lista para ser maestra. Sí, estoy súper orgullosa. Vamos a No sé, que. Cuál ma maestra puedo hacer Porque no, pues no sé Yo creo que esta va a ser la otra Está muy mona Hay que decirlo La voy mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Para que ah, Creo que esta puede ser otra Y solo van a ver Cuatro asignaturas y una de ellas va a ser la de español, que se es está Y las demás están aquí esperando a su turno. Aquí va a haber un puestecito. ¿Y dónde va a estar eso? ¡Pues aquí! ¡Sí! ¿En qué sitio más va a estar? ¿En el, en el polo norte? No, no, no. Pues no, ¿no? Pues ahí. No, no sé dónde está. O sea... Yo yo lo vi, pero no sé dónde está. No sé. No sé dónde está. Uh -huh. No me acuerdo de dónde estaba y esto no menos. <ríe> Porque aquí hay un micrófono. O sea. Me muero. Oh, mi bolsito ha sido la maleta incluso la maleta. No muero. Y yo digo, ¿dónde encontrar esa maleta? Yo sé dónde encontrarla. ¡Allí! ¿Qué se llama? A ver, a ver, a ver. Amo ver, amo ver. Creo que está por acá. Vamos. Amo ver, creo. Está aquí Me estoy pasando ya Es que no sé dónde está Ah, ya lo encontré Uh, menos mal ¿Y quién va a estar atendiendo ahí? Ni idea A ver, creo que tengo una persona en la cabeza que lo pueda hacer. Esta No, esta no, esta porque esta es la directora, que este es el comedor, esta es la sala de esperar, y esto se ha puesto ahí, pero no sé por qué, y esta ya es la zona de profesores, esta ya es otra cosa, que esta ya será la sala del director, y este será el salón No sé de qué. O sea, sí sé, pero no me he decidido todavía. ¿Sí o no? Creo que estoy más o menos imaginada. Ok, estaba probando solo las caritas. Después estaban... Como que... hola. Esta siempre usaba para que se duerma las aceite. estas son las normalitas antes venía así pues ahora viene así ¿Mm? ok vamos a ver y vamos a hacer la sala del director vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a, a, a ver como es un señor profesional tiene que estar en un sillón la sala del director va a ser la sala de profesores sala de profesores tiene que tener una mesa bien larga y esta será la mesa ¿Vale? entonces buscaremos pues, sillas buscaremos pues, sillas para los profesores solo tres o cuatro no sé bueno un accidente técnico. Ok. Vamos a poner... Cosas. No, esto no lo había visto. En todo el vídeo no se había visto esto. ¿A que no? ¿Esto qué? Esto es un flotador. Creo que esto va a estar en medio. Y esto para que se vea que es el director. Vamos oh, a ver. Toque. Ah, otra marca Eso no nada. Uh, uh. eh, esto no va a tener nada que ver. Ahora vamos a poner unos lápices por allá. Creo que se está bogueando, no sé. Okay, aquí va a tener algunos papeles. El director. Aquí va a tener esto. No, espérate, tengo una idea. Eso ha sido algo, pero no hacer. Sé. Okay, aquí va, va a traer esta cosa que va a traer todas las Esto va a ser así. Entonces, ahí. Entonces. <coughs> Me he dicho eso una, dos o tres veces, pero esto va a estar por aquí. Porque al director, bueno, la directora, porque no sé por qué estoy diciendo a lo largo director si es una directora, porque es una chica. Y lo Kitty, ¡Mmm, está quedando mono, está quedando bonito. Ok. Esto ya lo voy a poner de verde, colores más llamativos. Que llamen la atención. No, no, no, no, no, no, no. Está bien, está bien. Sí, yo le pongo este. ¡Queda igual! O sea, yo le pongo este. Y ahora, tú miras este. ¡Pasa lo mismo! O sea, no pasa nada. O sea, se ve pero Que si se puede ver aquí, si se hace, o sea, tú por así, creo que este le queda mejor. Y este lo ponemos este, si, sí, yo creo que sí. Vamos a rever esto así, esto así, esto así, esto así, y esto así quedamos llamativo esto? Sin todo el mundo va a querer ir a la oficina del director. ¿A qué? Para eso son. Eh, eh, ajá, ajá. Estas florecitas, por ejemplo, que al director les, les, les no, no, que le le encanta. Un le lee no sé para qué lo va a querer el director, así que no lo la directora. Y esto es una carta. Que se ha enviado el solo O sea <risa> Vamos a poner esto Y ponemos esto Y ponemos esto ah Esto no se puede hacer Vamos a ponerlo Y así, perfecto Ahora Va a tener luces, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Eh, no sé <risa> ¡Eh! Esto puede ir bien esto le va a sacar, creo que tengo algo para el salón de clases Ay, que si no va a aparecer todos los niños ahí rebujados y yo no quiero eso eh, no sé qué hacer, bueno, sí se sí, ve sí, sí. Esto va a ser un candelabro para que cuando sea de noche se vea Aunque nadie va a estar ahí, pero ¿a quién importa? A nadie muy buena pregunta, Que le importa? No sé. A mover, a mover, a mover, a mover, a mover. Esto es como de flores y esas cosas y todos los niños van a querer ir a clases. Para ver esa esmosura. En sus casas no lo van a ver. Y así todo el mundo va a querer. Ir a clases Vamos a poner algunas florecitas Este por aquí Creo que sí queda quedaría Este por aquí Ahí, para que se vea Bien, bonito Decía. Sí. Decía. Ah, sí, el cole Y ya está todo listo Vamos a hacer filar Sí y así. Ahora, aquí va a estar la directora. No sé dónde, dónde la ha dejado. ¿Y quién va a cocinar? Es una muy buena pregunta. ¿Quién va a cocinar? Pues una que yo conozco, amigo. Sí, una que yo conozco. Que se llama Erika. ¿Dónde está Erika? ¡Ay! No puede ser. A ver, Erika, Erika, Erika. ¿Dónde estás, Erika? Mm -hmm. Erika, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Erika? ¿Dónde estás? Mm -hmm. ¿Dónde estás, Erika? ¿Dónde estás? Encuentra a Erika, chicos. ¿Qué hago? No la encuentro. Ah. Vamos a ver si aquí está Erika. ¡Erika! Creo que sí está aquí. ¡Erika! ¡Erika! ¡Erika! Erika. Sí, aquí está Erika. Y eso va a ser la cocinera. No, como que no. Como que no me gusta. Bueno, en el siguiente capítulo lo hacemos. Adiós, chicos. Dale like y suscribíos.